Este que es coitado es el cineasta Carlos Velo, quien nació nos Pereiros, no consejo de cartella, o 15 de noviembre de 1909. A los 10 años trasladóse a la capital Obrensá, a Atenas de Galicia, para estudiar o bachillerato no instituto, terminando en 1925 con un premio extraordinario. A su afición al cine también comenzó en su estancia Obrensá. Más tarde empezó a ver películas y grabar secuencias con otros grandes cineastas. Velo fue el primer alumno en presentar una tesis de doctoramiento en formato cinematográfico. Caracterizábase por sus planos innovadores para a época. E Hoy es conocido como un dos países de documentalismo cinematográfico español, así como una de las figuras clave del cinema mexicano, lugar donde residió no exilio. Parte de su obra sigue en Paradoiro desconocido. afortunadamente no ocurrió lo mismo que el documental Galicia Finisterre, que fue reconstruido gracias a la aparición de 20 minutos de metraje en un archivo de Moscova en 2010. Ve aquí, te des algunos fragmentos. Carlos Velo participó en la dirección de la revista Vieiros, junto con el poeta Florencio Delgado. La revista Vieiros es una revista galega, cultural y literaria, creada en México en 1959, que dejó de editarse en 1968, tras publicar únicamente cuatro números. Tiene carácter cultural, antifascista y galeguista, y su objetivo era crear una publicación galega de calidad en el exilio y servir entre los exiliados galegos en España. Carlos Velo describía como un país verde, fecundo, de ríos silenciosos y e colinas suaves, como un país de longos invernos húmedos y e grises, de sientes que fala una lengua poética de doce, de popos blancos y e verdes vales, según él, en un lugar con una belleza incomparable. Pues la miña opinión tenía razón, pero Galicia es moitas cosas. Entre ellas, a su agente, tanto que habitan o mar como a la montaña. Estas mujeres son mariscadoras, e ao igual que ellas, muy gente de costa, sérvese de mar para ganarse a vida. Desde un punto de vista como extranjera, Galicia está llena de paisajes verdes, ríos, cantis, cabos, bosques, montañas espacios naturales de una belleza singular como el caurel, os ancares o Opena pena trevinca, entre otros. Por la contra, es cierto que o su clima no es tan ideal, porque quizás es muy inesperado, ya que cualquier día de verano puede che sorprender con una tromba de agua. Galicia está chea de ricas comidas, como azuas empanadas o, o polvo a feira, la con congrelos, o sus más famosos cocidos y e o sus ricos mariscos. Esta tierra merece ser gozada con calma. Deténdose para dejar sorprender por los escenarios, os sus segredos e explorar los lugares más escondidos. Después de amos vos sobre la belleza de Galiza, toca tratar otros temas. Todos la conocemos como un gran povo, cuando en realidad somos una gran familia. Pese a esto, una parte de ella perdeuse como consecuencia de auxilio, repartiendo así a nuestra cultura y tradición por lo mundo. Y e si a esto y sumamos las numerosas personas que nos abandonan para dirigirse a caras nuevas y más grandes ciudades, estamos quedando despidos. En no el caso de esta aldea en no el interior de Lugo, solo habitan permanentemente unas nueve personas, entre 70 y 90 años. Los hijos y nietos o ven trabajar trabajan en la ciudad más próxima o ven atópanse en el Y e cada vez son menos los pequeños pobres.